Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Rivendel Scrap. buscando ideas para hacer scrap. En YouTube encontré un canal, sus papeles, sus bloqueles y sus compras a graneles. Intercambio de regalitos, tutoriales, bien escrito y la amistad con sus ojos de papel. Hey, Mira, hoy traigo para enseñaros. Oh, una comprita que le hice a Río de Crea con Río, que está aquí que, bueno, mmm, no puedo decir que me la haya traído GLS porque en realidad a mí me la ha dado mmm, Patri porque el cartero de, de GLS o el repartidor de GLS nunca le parecía el momento el primer día, el lunes, me dijo que ya lo tenía pero que como era el único paquete que había eh, para aquí, para esta, este sitio, pues que no me lo iba a traer. Que iba a esperar a que tuviera otro, otro paquete más que entre de aquí. Pero bueno, como ustedes de gana. Y al día siguiente, mirad cómo viene. Mirad cómo viene, que me cojo un dedo. Y aquí está chafado. Y aquí me pone, quien tiene magia... No necesita trucos Y por aquí también Viene así como roto No sé dónde me habrá metido el tío el paquete Y después al día siguiente Me dijo que no que no iban a la vuelta Otra vez al pueblo Que me lo dejaban en el bar Que traía más paquetes para el bar Y le dije, pues a gusto lo que le sale de la reverenda ama Es que no me da otra vuelta Digo, bueno, y entonces para que me llama? ¿no? Para que ustedes su conformidad La primera y la última, ya no doy más conformidad Porque se paga Para que te lo traigan a la puerta de tu casa y entonces hablé con Río y Río me dijo, Mercedes, ábrelo grabándolo. Porque ya he tenido, por lo visto, varios con este con esta empresa. Y aquí está lo que Río me ha mandado. Me ha mandado estos detallitos, que estos son regalos. Y yo le he comprado... ¡Wow! Madre mía. Pues, espera, espera. Porque mirad cómo viene por aquí. Yo no sé si esto es que viene así. Me lo voy a poner aquí. Un redondez Y creo que ya no, ya no se saben más. Pero espero que esto no se haya caído ninguno más por ahí. Porque como se haya caído, mira por ahí, que por ahí cogen. Y además estaban ahí mal suelto Bueno, pues esto venía suelto, ¿eh? Que no sé. Y esto me lo ha regalado Río. La bolsita viene rotita y por ahí se habrán salido. Normal. Le he comprado eh, el carrito donde le he comprado el carrito para poner la... los cafés y... y las golosinas para mesas dulce. Para aquí, para vivir de mira, aquí lleva más supongo que esto es lo de las ruedas que, que se le ha salido sí, yo creo que sí porque es un carrito, ¿ves? y trae esta pieza aquí hay otra esta pieza esta pieza esta pieza que trae dos ¡ay! como huele trae estas piezas, que no tengo ni idea, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que no tengo ni idea si son piezas o se han salido de otro lado. Estas, esto, veis que esto que se sale de ahí puede ser. Trae este que trae 2, eh, también trae 2, dos, mira, 2. Dos, eh, trae esta pieza. Aquí también, así, ah, esta, que traen dos, también. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ruedas. Esto es lo que está por dentro de las ruedas. Ocho ruedas. Esta pieza. Esta. Estas dos. Que trae tres. Tres. Esta. Que trae dos. Esta. Que trae dos. Y esta que es como la de antes Que también trae dos Y a ver Si me pongo yo un poquito de orden Aquí había una Dos y tres Bien De esta traía Hay dos De esta larga una De esta hay dos hay. Y de esta que no es igual que ninguna Trae una ¿Vale? Porque este sí trae dos. Y rueda ya os he dicho que traen dos, cuatro, seis, ocho. Bueno, pues esto es. Os dejo foto para que lo veáis. Y cuando yo lo haga el mío. Pues os enseñaré cómo me ha quedado. Eh, ya os digo que es muy bonito. Me gustó mucho. No era nada caro. Y, y lo pillé. de esta nada no más que trae una grande. ¿eh? Muy bien. Pues nada. Esto era mmm, más que nada para que también, para tranquilidad de Río. Por si ella ve que faltase algo... Porque realmente yo no sé cuántas piezas son. Y ella sí. Y, y nada. Pues para, para que ella vea. Lo que, lo que he recibido en el paquete. Eh, no es la primera vez. Que doy con un. Vendedor caradura de GLS. Que parece que es que él tiene que pagar gasoil <ríe> Que no se lo paga la empresa. Y vuelvo a meter sobrecito perdón, por el ruido así aquí están todas las piezas que trae el lo que vamos a hacer y ella bueno, también me traía esto, pero yo creo que esto es de uno de los laterales, de todas maneras no pienso tirar nada hasta que ella me dé la conformidad de que todo está ok. Y ella me ha mandado. de regalito. Pues mirad. Este está que dice porque tú lo vales. Y corazoncito. Mirad. Y mariposa. Mmm, grande, mediana y pequeñita. Aquí. ¿Vale? mira y nada más, solamente era para eso. Espero que, bueno, que os haya gustado. Y espero, Río, que si tú lo ves, por favor, me den la conformidad de que eh, todo eh, está bien. No tiro ninguna de las piezas por si, por, por, por si alguna de estas encajaran con. Pero yo creo que no, que son las de las ruedas. Ahora, esto no lo sé. Estas no las sé. Estas. Que vienen un montón. Que vienen. Vienen dos, cuatro, seis y ocho. Así que no lo sé. Tú me dirás. Besos para todas. Cuidaros y nos vemos por aquí en Escara cuando queráis. Y si no, por susurros del papel. Chao. cuidado